Una muchacha apoya el codo en la mesa triste. Al camarero se le acerca y le enseña el menú. Los dos se miran y él parece que la va a besar. Ella le dice algo y suspira. El camarero grita la comanda junto al oído de la chica. En la cocina un cocinero gordo como un tonel vierte un líquido oscuro en una taza. Se la arroja al camarero que recoge sin derramar una gota. Sigue un hombre fregando platos y un perro. El cocinero barre y le da la vuelta a una tortilla como si fuera un malabarista. También vigila varias ollas comedantes. En el comedor el camarero sirve el café. En la mesa hay dos chicas más y un caballero. Otra de las chicas pide texto en pantalla. Una sopa marrón caliente. El camarero grita a la comanda. El cocinero pide el mismo líquido en un plato. Prueba la sopa con el dedo y se la arroja al camarero que la recoge sin problema. El francapato sigue con su faena y el cocinero parre y le da la vuelta a la tortilla pasándose por la entrepierna. El camarero sirve la sopa y se acerca de descaradamente a la las chica. Le mira a la espalda y le sopla. Al soplar, la espalda está cubierta de polvo de tocador. Él se sorprende y con su paño empieza a limpiarla. Vuelve a salir una gran cantidad de polvo. Ella extrañada lo mira, le pregunta qué hace y él se rasca la cabeza. El hombre se da cuenta, se levanta de la mesa enfadado, le señala a la cocina al camarero. La chica pide y el camarero grita la comanda antes de limpiar antes de irse.